Domingo, República Dominicana, cobertura especial Europa 2023. El periodista José Cueva de las Huellas, Robert González, cachicha.com y Central de Viz en esta cobertura especial desde el Consulado de República Dominicana en París, Francia. La memorable cónsul Jessica Rosario, vamos a conversar con ella en esta tarde precisamente para pasar balance a dos años de gestión honorable. Cuéntenos y bienvenida a esta cobertura Gracias, Trevor, por estar aquí. Nos honran ustedes con su presencia, como siempre. Eh, eh, va, tras dos años de nuestra gestión, hemos logrado varios cambios, muchos cambios de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Un trabajo en equipo, con mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción. Eh, hemos logrado desde eh, digitalizar y modernizar en nuestro consulado, eh, cambiar nuestra sede consular tanto por dentro como por fuera, eh, nuestra página web pues, en la cual ahora pueden accesar toda la información eh, necesaria, hacer las citas, eh, accesar, accesar eh, vía telefónica eh, con un horario extendido en español, inglés, fr francés. Eh, de todo un poco, divisiones de trabajo eh, en equipo, ahora hay una división de visas, una división de pasaporte, una división de jurídico eh, que les puede atender a, a nuestra diáspora, a nuestras nacionales y a los franceses que solicitan visa también para vivir en la República Dominicana eh, con un mayor alcance y con, con, con un mejor servicio, que es una de las, una de las preocupaciones constantes que nos eh, indicaba que tenía nuestra diáspora aquí en Francia. Así es, Jessica, eh, gracias por, por recibirnos, este consulado de República Dominicana en París, que está excelente. Además, bueno, los datos que tenemos que es muy activo, es muy activo. con todo lo que <ríe> Muy dinámico, dinámico. sí, dinámico. no podemos negar que así, somos un poco dinámicos. Así es, Jessica, eh, sobre residentes franceses que van a vivir a la República sí. Dominicana, hay muchos, eh, ¿cómo lo hacen? Sí, parte? sí, miren, nosotros tenemos... Eh, eh, compañías grandes, importantes, significantes en República Dominicana establecidas francesas como es Total Energies y, y muchas otras más que constantemente nos solicitan eh, Visado de Residencia para sus empleados eh, y nosotros con mucho gusto obviamente les facilitamos esa visa eh, y igual hay otro tipo de, de, de, de, por ejemplo, acuerdos de cooperación internacional entre, de turismo entre, entre alguna aerolínea y, y nuestro Ministerio de Turismo también se firman aquí. Entonces, sí también le trabajamos mucho a, a los franceses en el consulado, y no solo es, y, eh, a nuestros eh, y, nacionales. Y siendo viceversa. O sea, dominicanos que también vengan a residir aquí. Los dominicanos que vengan a residir aquí, entonces ya lo hacen con nuestra embajada de Francia en República Dominicana. Ok. Honorable, quiero volver un poquito atrás porque me llama poderosamente la atención. Antes de esto, enviarle saludo a su vicecónsul, Ronnie Rodríguez. joven muy diligente. <risa> no, sí, muy okay. y Nosotros y tenemos un equipo magnífico. ¿no? o sea, no nos podemos quejar. Muy bien. Honorable, usted habló de mudanza, me llama la atención porque nosotros encontramos un local bien actualizado y eso, y dónde era que estaba y cómo estaba el consulado antes. Miren, eh, el consulado antes estaba eh, un poco más apartado de la, nuestra embajada, lo cual creaba un poquito de confusión, sí. eh, y era un local pequeño, sí. eh, y no se encontraban las condiciones para, para trabajar eh, ni, tanto, ni, ni para recibir a, a, a nuestros... Eh, ciudad, usuarios, ciudadanos, ni tampoco para, para recibir a nuestro equipo Turco. de trabajo, o sea, era un local de 70 metros, donde los equipos tenían eran estaban básicamente obsoletos eh, no, no, a veces por ejemplo, ejemplo cuando por ejemplo obsoleto, usted se refiere todavía escribiendo a mano y no decir, sí también Ajá. pero quiero decir por ejemplo el servidor por ejemplo se caía y el consulado no podía operar por tres o cuatro días okay. y por ejemplo las facturas eran a mano como, oh, como un colmado sí. sí, o sea era sí. un poquito más informal entonces eh, siguiendo los lineamientos de, de nuestro presidente eh, que, que nos que nos hablaba de, de modernizar, profesionalizar el consulado, el, el servicio exterior sí. y nuestro canciller. Eh, procedimos eh, de una vez a, a buscar y aprovechamos, aprovechamos el COVID, sí. Sí. Eh, que era un buen momento porque había un po, poco flujo de trabajo y al mismo tiempo eh, había muchos locales, muchas ofertas. Entonces eh, procedimos a, a mudar el consulado y obviamente a. a a cambiar los equipos tecnológicos y eh, eh, con eso incluimos nuestro nuevo sistema de captura a distancia que nos permitió también eh, brindar un mejor servicio en el sentido en el tiempo de entrega de los pasaportes esto Jessica, sí. ha, ha confirmado más las relaciones comerciales esta nueva modificación las relaciones comerciales yo quiero saber cuáles son los productos de intercambio entre República Dominicana y Francia y viceversa Miren, en los productos de intercambio normalmente los maneja un poco más embajada y pro-dominicana, pero tenemos, por ejemplo, chocolate dominicano. Eh, me gustaría haber, te, haber tenido una muestrecita aquí para enseñarles. Pero uno va a un supermercado aquí sí. en París y te venden monopri, o sea, el cadeas como monopri, como Carrefour te dice: sí. chocolate de Saint-Domingue. O sea, eso es algo como, o sea, eso es una marca, chocolate. Sí, sí, sí. La sí. La sí. Chocolate. Aquí, eh, eh, por ejemplo, hay muchas compañías de, de dominicanas que vienen a nuestra feria de, de Cial, que sí. es la de alimentos, eh, una de las más grandes. Eh, como Rica, eh, tenemos Vizcaya eh, con eh, galletitas aviva. Tenemos una oferta muy grande. Igual de, de, de eh, viceversa, tenemos eh, grandes compañías como, como Total Energies, como eh, Air France, o sea, tenemos ¿no? Jessica, una gran dice, relación no, entre Francia y, y, y, y, y República Dominicana. Un, un técnico excelente sobre los puro, Los puro y, el sí. Ron, <ríe> <ríe> siempre, <ríe> <ríe> siempre, siempre muy presente aquí. Sí, sí, sí, sí. que bueno ver nuestra balanza comercial, sí. pero hay un sector que ha crecido en República Dominicana, ha alcanzado récords más de 7 millones. Turismo, ¿qué se ha hecho aquí? ¿Qué tenemos? Recientemente, el año pasado fue la feria Totresa. Sí. ¿Qué pasó allí y cómo Exacto. se ha aportado al turismo para nuestro país? Mire, el, el consulado realmente funge más como, como representante de la administración pública de la República Dominicana aquí en el territorio bueno. francés. Pero, dicho eso, sí servimos como notario a la hora de las firmas de, de, de acuerdos de, de cooperación internacional entre, por ejemplo, la oficina de turismo, o ya sea una aerolínea, un tour operador, con República Dominicana. Eso, eso es algo que hacemos, al igual que participar y dar apoyo en todas estas ferias, de, ya sea de turismo, ya sea de pro dominicana. Eh, eso es mayormente lo que lo que hacemos y qué podemos ver siempre podemos ver podemos ver eh, una oferta grande eh, con Air France que tenemos en nuestros vuelos directos uh -huh. tenemos uh -huh. tenemos eh, eh, igual Condor tenemos eh, Corsair eh, hay varias aerolíneas que tienen eh, vuelos hacia la República Dominicana y ya eh, qué proyectos tienes ideas eh, para reactivar más por supuesto, porque por cada consul, por cada embajada, se reactiva más el turismo de cada país. ¿Qué proyectos tienen? Miren, eso es algo que, que, que lo hablaba justo hace poquito. Eh, ¿Qué proyectos queremos impulsar okay. y creemos que vamos a lograr? Nos gustaría pensar, por ejemplo, que, que podemos lograr impulsar un poco lo que es la visa nómada. Eh, que es el futuro de mañana, sí. eh, pero ya eso eh, es un, un trabajo que va a nivel de cancillería, de turismo, de presidencia, un, un trabajo en conjunto, pero eh, proyectos a, eh, de, en cuanto a turismo, tal, seguir dando apoyo a nuestros ministerios, a nuestra dirección de Pro Dominicana, que para eso estamos aquí, eh, eh, y me imagino que para eso están aquí ustedes claro, que van claro, a FITUR, ¿verdad? Vamos a sí. Honorable C, no el tiempo, pero hay sí. dos cosas que yo no quisiera dejar de tratar con usted en esta participación. servicio a los dominicanos, sí. asistencia de sí. tiempo sí. y algo muy importante. Sí. Hay una comunidad dominicana que no está aquí en París. En ¿Algún tipo de opciones que ustedes tengan operativo, asistencia para que los claro si dominicanos sí. sientan esa presencia? Claro, sí. les comentaba que justo pronto vamos a tener... Eh, ahora en febrero del 8 al 12 vamos a tener un operativo de cedulación junto a la junta, junta Central Electoral para que todos los dominicanos que necesiten renovar su cédula, sus actas de nacimiento eh, y todo tipo de documentos necesarios de, de, de la Junta Central Electoral los vamos a, a, a gestionar junto a la Junta en ese operativo ese operativo se va a hacer tanto en París como en chaterú eh, más a las afueras, sí. a, eh, cuatro horas de aquí y esperamos seguir teniendo eh, este tipo de, de encuentros con la comunidad dominicana, como lo hemos hecho con, con por ejemplo, el, el como les comentaba, eh, nuestro programa de Infotech eh, y todo este tipo de actividades para nuestra comunidad en el exterior. Así es. ahora que se menciona Infotech, quisiera preguntarlo saber, para que el público, eh, sí. tanto dominicano como francés, sepa. Sobre las facilidades de becas que le da el gobierno dominicano a que vengan a estudiar así aquí a, a París, ¿cómo va eso? Mire, eh, nosotros justo teníamos eh, la Universidad Guapa que nos está brindando eh, este tipo de, de ofertas. Y siempre tenemos, eh, la mesita también siempre, siempre incluye un, una gran eh, oferta de, de, de, de becas eh, para dominicanos que puedan venir a, a Francia a estudiar. Y eso eh, nosotros igual eh, lo compartimos en nuestras redes y, y nada esperamos que siga, que, continúa, que continúe esa oferta porque los estudiantes son una gran parte, una importante, eh, una parte importante de nuestra diáspora aquí. Excelente, honorable, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Gracias a usted. Pero... Esta cobertura especial cachicha.com, tras las huellas e enfocado TV y central de visa desde lo que es la sede central del Consulado de República Dominicana aquí en París, Francia. Su nuestro honorable cónsul Jessica Rosario, su equipo de vicecónsul, entre ellos el gran vicecónsul estrella, Ronnie <risa> Rodríguez. Rodríguez. Nosotros continuamos con todos ustedes en otra entrega de esta cobertura especial. Así que no se muevan, porque aún queda mucho todavía aquí en París, Francia. Seguimos. Sí.